La Guardia Civil de Guadalajara detuvo el pasado martes en Algete a una persona de 28 años como presunto autor de delitos de allanamiento, daños y robos, todos ellos cometidos durante el estado de alarma en la localidad de Río de Gallo. La Policía Judicial de Sigüenza ya investigaba desde el pasado mayo una serie de robos cometidos en viviendas de la localidad de Río de Gallo. El presunto autor de los hechos había estado ocupando una casa de manera ilegal tras forzar su entrada hasta finales del mes de abril, durante parte del confinamiento en la localidad de Río de Gallo. Esta operación, denominada Operación Cletux, ha permitido esclarecer hasta este momento nueve delitos de daños, nueve de robo con violencia y uno de allanamiento de morada. La operación continúa abierta y no se descarta la implicación de esta persona en otros delitos de características similares, tanto en Guadalajara como en Madrid. El detenido fue puesto a disposición del titular en el Juzgado de Instrucción en Funciones de Guardia de Torrejón de Ardoz.